El feminismo apesta, sea cual sea su forma. Todo feminismo es político y la política apesta. El feminismo es la política del no silencio. Nos han dicho que silenciarnos es negarnos. Y sin descubrir la bendición que el silencio implica, nos hemos convertido en guerrilleras de un ejército que ni siquiera vemos. Gritamos mucho, pero estamos ciegas. Defendemos argumentos de una lógica aplastante. ...que nos aplasta a nosotras las primeras. Creemos ideas que provienen de un magnate de mente... ...misógino, avaro, sociópata y perturbado... ...que pretende empoderarnos para hacer de nosotras mano de obra. Nos hemos convertido en la propaganda de moda... ...en frase graciosa de camiseta antisistema... ...que es más leña para el monocapitalista... ...mecanismo que sustenta el patriarcado... ...contra el cual supuestamente vamos... Somos la serpiente que se muerde la cola, el uroboros perpetuado en aras de un cintano oscuro que ni nos atrevemos a mirarlo. Y así vamos, de culo y marcha atrás, fuera de nosotras, sin referentes que nos armonicen, porque hemos apostado todo a un solo postor, el del revanchismo, el aquí estoy yo, el nosotras nos bastamos y a ellos que les den. maternar se ha convertido en sinónimo de condena y el sexo se utiliza como si fuera una bandera. Hemos convertido la anomalía en derechos solo porque les interesa a algunas empresas y porque sirve de estrategia para ganar votos. Miramos más fuera que dentro, pero la semilla del cambio está en nosotros. Las mujeres acabaremos con el machismo el día que dejemos de quejarnos de los otros y nos responsabilicemos de lo que movemos, lo que permitimos e inconscientemente decimos y hacemos. A los maltratadores no les cambiará una ley sino que no les dejemos hueco para atacarnos las mujeres hemos de ser como leonas, que no permiten que un macho no maduro las penetre, antes mueren, pero mientras sigamos permitiendo que ellos nos endosen su mierda en cada polvo maltrecho, mientras sigamos mirándolos con deseo solo por su aspecto, su dinero, perdonándoles sus desplantes, etcétera, etcétera, nunca jamás un juez dictará nuestro favor, y aunque lo hicieras, iríamos sin tener paz, porque mientras no tengas claro que no vas a dejar que ningún espécimen de macho dominante, inconsciente inmaduro, insensible, imbécil se propase contigo nunca dejarás de tener miedo de que eso que sale en los morbosos medios de manipulación te pase a ti también pero si sabes firmemente lo que realmente mereces y no estás dispuesta a permitir que algo diferente entre en ti entonces la cosa cambia porque irradias dignidad seguridad, confianza poder, femenino estado puro ni nada, ni nadie, ni mucho menos un chulito de tres al cuarto se va a atrever a mancillarlo.